Podéis preguntarnos y ahora los que nos estáis viendo en directo Preguntar en el chat lo que queráis y si te mola dale un like sabes hombre eso siempre, siempre mola un thumbs up los de ah, arriba Todo tuyo Terry qué nos quieres contar sobre las entrevistas de trabajo que te hacen pruebas a ver hace unas semanas yo contenta de mí estoy buscando curro como muchos de vosotros un like un like un like es que me están preguntando qué es un like y yo les digo que un like es un like ya pasaron las te entrevistas gusta. Terry? Fue ya una entrevista a de trabajo, empregados. vale y me preguntaron, me empezaron a hacer unas preguntas a partir de mi currículum que ya os hablé la vez anterior que tenía un currículum muy bueno y me empezaron a preguntar... Os, os ¿A os has estado aquí? el, el otro vídeo con Terry, perdóname, os lo aconsejo, hmm. yo enseño un currículum de 10 si pues, queréis saber cómo hacer un buen currículum veros pues, ese vídeo de Prisly pues me empiezan a preguntar ¿Has estado aquí? ¿Has hecho esto? ¿Qué tal lo otro? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cuál ha sido tu intención? ¿Qué aprendiste? Todo muy, muy bien, hasta que llegamos ¿De qué a... Era, ¿De qué tema era el trabajo? que ¿Te optabas, Terry? El administrativo trabajo o... era un servicio de formación, ah, vale. o sea, yo podía, hacía un curso y ellos me pagaban mientras yo trabajaba en la empresa Están hmm. ahora muchos intermediarios y tal vez algún día hablemos de los servicios de formación y ¿Y de entonces qué, qué pasó, y de qué pasó ese día. Te dijeron que y si, de hacer juvenil, algo? si tenéis menos de 30 años, eso lo que me pidieron. Que si yo, sé, se, o sea, de repente coge el entrevistador, se levanta y me dice, ¿qué te parece? Pero eso si, fue durante la entrevista, sí, ¿no? Sí, sí, o sí. Si me... era solo contigo, o era grupal. No, entrevista? no, no, era una entrevista privada, individual. Vale. Y me entregó una hoja el entrevistador y me dice, puedes hacer lo que pasa en esta hoja, me lo puedes hacer en Excel y yo me quedé en plan de, en Excel es que no manejo Excel además en mi currículum no sale nada de Excel porque yo no sé Excel y dijo, bueno, bueno, no pasa nada, ¿tú cómo harías estas cuentas en el ordenador? O sea, te las y... da en un papel y te dice sí, que las pongas sí. en Excel, ¿no? Y sí, tú... y yo, no, o sea, no tengo ni idea de Excel, no sé cómo hacerlo, y me dice y me da luego un papel con un texto. Me dice, inténtalo igualmente, ¿no? Y me dice, sí, sí, sí, inténtalo, tú, lo que tú sueltas. Y yo, valiente de mí, lo que manejaba era el Microsoft Word, porque conozco el Word, y lo empecé a hacer y lo hice como buenamente pude, ¿vale? En y Word. sí, en Word. Y al final él se quedó ahí mirándome con esa cara de. Hum, hum, hum, hum. Así que en Word, ¿no? Tú manejas Word y yo sí. Eso Pero que le había dicho aprendido. que manejabas Excel. ¿Cuál nunca, es el mensaje que hay que darles? Un nunca. Poco? El mensaje es que luego. Porque yo quiero no que no la, audiencia, la audiencia, se lleve algo de valor. Pero todavía no pues, terminado, no, dame el un mes. segundo. Vale. A ver, te seguimos. Te llegaste hasta la entrevista. Te dijeron si manejabas Excel. No te manejé Excel. Que no. Hice la prueba en, te dice, en de Word. De, de todas formas pase esto al ordenador sí, de Netflix. Y me dijo que ya me llamarían, y no me llegaron a llamar nunca. Entonces, la conclusión es, luego hice otra entrevista en la que sí me pidieron hacer otra prueba y sí, por fin, o sea, conseguí el trabajo. Bien por mí y bien por mi currículum, pero la conclusión aquí es, no mintáis en vuestras... O sea, ni en los currículums, ni en las entrevistas de trabajo. yo no mentiste, ¿no? Yo no mentí, aún así me pillaron y no, y no coló. Pero, ¿en pero ¿en yo creo que hubiera sido sí peor. Rí, yo no me he enterado en qué mentiste. <risa> no, no, no, no, no, no lo entiendo. <risa> O sea, no, es que, que, sí. A ver, pues dilo, sí, sí, sí. díselo A ver, no, no mentí. Tuve la sensación de que le había engañado de alguna manera haciéndole pensar que yo sabía algo sobre Excel o sobre Office que no sabía. Pues saben lo que habría hecho yo. Me ponen. Yo hecho? no sé Excel. Me dice, venga, y no le he mentido, pero bueno, me dice, a pesar de eso, pásenle usted a Excel. Pues se lo digo, lo intento, como has hecho tú en Word, pero le digo, mire, me lo aprendo esta noche y, y déjeme por favor venir mañana o pasado y verá cómo se lo hago eso es lo que habría hecho yo chicos no, no había oportunidades porque detrás de mí venía otra y bueno, que esa otra o cualquier otra yo se lo habría dicho Terry, mejor. yo se lo habría dicho muchas veces lo que le da igual es el excel, es un poco tu actitud y bueno, y si encima te, diese, te da la oportunidad, que nunca lo podemos saber, no lo podríamos saber. O sea, para el día siguiente para aprender. Yo que le lo digo, mire, no se preocupe. Digo, lo voy a intentar pasar a Word y si, si me deja usted yo vengo aquí mañana o el día que usted me diga y verá cómo se lo pasó a usted. Bueno, eso también es una Yo te lo digo como entrevistador, yo habría valorado ese candidato, a pesar de no saber Excel, Excel o lo que fuese, está preparado, o sea, él mismo se automotiva y aprende lo que haya que aprender. Pero también Pero bueno, pasaba una cosa, es... que yo no encajaba en los en las ideas o en el trabajo o en el puesto bueno, que me quería Eso ya poner. son cosas aparte, yo estoy siguiendo, porque chicos yo me estoy enterando de esto a la vez <risa> claro. que vosotros, eh, que estamos en directo. <risa> Ay, que le he dicho, vale. no me cuentes nada, dice tengo algo importante para contaros en el canal de Prisla digo vete, vamos Terry, vamos a hacer no, el video". Entonces la que tiene ahora preguntas para ti soy yo qué sucede si yo voy a una entrevista y resulta que el puesto no era lo que yo estaba pensando o no es para mí o lo que yo considero para mí buena hago, pregunta no sé si y, lo, dinero, y dices que lo descubres, no y lo descubres sobre la marcha ¿no? en, la sí, en la entrevista descubres no que... era lo que buscabas no, no. pues la pregunta es buena y te voy a dar lo que yo pienso mm, depende un poco de la necesidad económica yo creo Ahí tú lo has dicho si quieres trabajar sí o sí aunque no sea lo que tú te esperabas, pues yo lo cogería. Hombre, salvo sea que, que sea algo que es que sí o sí, que no lo quieras hacer. Entonces, pues mira, no. No sé si te respondo pues bien, Terry. Depende un poco sí. de cada uno, ¿no? De la... Del sí, tema pero económico. afortunadamente no me es, volvieron es que a eso, llamar. Yo oye, no quería ya que lo, ya que lo dices, genial, hay, hay cosas que te... Te, sí me ha llamado donde yo te quiero pasa ir. mucho, bueno, y al final te, te pasa mucho eso de que te llaman por una cosa, un placer. Saludos, desde Terry. Aquí, desde Saludos Madrid, desde estamos. Venezuela bueno en venezuela creo que la cosa fatal allí ¿no? pero bueno no nos vamos a meter en política <risa> que escucha que yo depende depende de las ganas de trabajar hombre mejor es trabajar en lo que a uno le gusta eso está claro pero también hay un dicho si tienes que trabajar en algo haz que te guste yo qué sé aunque estés barriendo calles haz que te guste porque si lo vas a tener que hacer pues haz que te guste es que no queda otra pues sí, pero yo no estoy muy convencida, fíjate que yo soy millennial y venimos de los mensajes de persigue tus sueños, siente tu pasión, vibra con lo que haces, si no te encanta tu trabajo cámbialo, pero es que a la vez tenemos que comer Y el punto mío como millennial, es encontrar ese equilibrio entre todos esos mensajes super positivos de vive la vida super guay yo no te estoy dando un mensaje. Un yo, te da, he yo no te estoy dado un mensaje súper positivo. No no, no, da, no, no, yo, yo no he dicho... digo que es el mensaje que recibimos ¿Algo? desde fuera. Yo no. Hay muchos mensajes. Pero yo diría, si tienes mar, cógelo. E incluso, haz que te guste, pero no es que te lo diga a ti, Terry, se lo digo a la audiencia en general. Terry... Vale, parece eh, que hay dice, mucha gente interesada sería, en mi vida vale. sexual, o en mi vida, <risa> más que en mi vida profesional. Bueno, ¿cuál era...? Yo el... también lo cogería y vería cómo se desenvuelve y... Claro, yo estoy de acuerdo de con este chico. Exactamente, yo lo cogería e intentaría que me gustara, sobre todo si tengo la necesidad económica. Eso no quita que pueda seguir buscando mientras. Pero vamos, es que si no, la otra opción es pasar hambre, entre comillas. Pues sí, básicamente sí. Terry, ¿quieres añadir algo más? a este vídeo tan interesante que me has prometido. Algo así, o sea, dices que luego te cogieron en otro trabajo, pero era de otra cosa y era otra empresa, ¿no? Sí, sí, sí. O a sea, ver, ahí también sacamos de algo. No la cogieron en el primero por el tema este del rollo del stealthy, sí, el rollo del Pero, de pero luego hiciste bajo. otra entrevista días después, ¿fue, no? Sí. En otra empresa hice otra entrevista de otro en otra tema empresa. y era de otro tema. Sí, porque era de dinamizador comunitario, y que te y gustaba es algo más, que sí ¿no? me me interesa y es algo que sí me emociona, el sueldo es mayor. Y mira si hay que te cogieron no? Sí. ahora también pasa una cosa buena me estás haciendo pensar algo vamos a suponer que el del excel te llama a pesar de que no sabías que te coge vale yo te pregunto la segunda entrevista esa que te gustó más y te cogieron y tal la habrías hecho en ese caso si el del excel te hubiera llamado? pues ¿Por seguramente no una reflexión? pues seguramente yo no algo quedado sin claro yo haya algo hablar. útil para la audiencia pues habría intentado también hacer la segunda ¿Ah, entrevista ¿Sí? claro porque así me ¿Cómo? había salido luego las... no sé si se puede hacer había no intentado sé. O sea, no te... sé porque si buscas y si encuentras y si ya tienes trabajo, pues yo sigo buscando? buscando, yo sigo buscando ¿Sí puedo? con el trabajo de tus sueños claro, te claro, te eh, yo, yo, me cogen en el que no me gusta tanto como dice nuestro amigo de la audiencia lo cojo porque tengo que comer e incluso hago que me gusta pero mientras puedo seguir buscando otros siempre que pueda tener un poco el tiempo pues también, es que también pues yo he visto mucha gente que hace, le cogen en un trabajo que incluso a lo mejor no le Culpable. gusta. Y para ahí, para. Culpable. Para. No, yo no sé tu caso, pero No, no, no, yo soy así, pues soy yo una sigo... persona que Hombre, si me cogen en un trabajo que aunque no me Te contrataron. Me contrataron, pero no en la empresa de Excel, donde Excel, no. hice la prueba. En la otra, en la que me pidieron y me hicieron una prueba, pero ya esta prueba era mucho más facilita, ¿sabes? Y ya les dije que no sabía ese y me dijeron, "No pasa nada, porque aquí no necesitamos Excel, aquí Ya quedaste rayada con el Excel, chica. Dios, es que me Chica mensaje del día, os cogen en una entrevista, os hacen hacer algo que no sabéis una salida, le decís al entrevistado si es posible, y mire yo esto me lo aprendo en dos noches por favor denme una segunda oportunidad por lo menos deciros, deciros, que luego os la de o no será otra cosa, pero yo os digo que va a valorar vuestra actitud pues mira es un buen consejo y yo con ese consejo me quedo, pero me quedo más con el contrato del otro que ha sido muchísimo pero mejor. para el contrato del otro es que aunque no me haya cogido el primero sigo haciendo entrevistas Siempre que pueda, puede. claro, si me cogen en un trabajo, que es que ya no me deja tiempo físico para hacer entrevistas, pues vale, tengo que pararlas. Pero pues si sí. puedo, que es esa actitud, me han cogido un trabajo que encima no me gusta, que encima me piden este que no me gusta, y ya no hago más entrevistas, si tengo el tiempo las intento hacer. Terry, ¿actualmente en qué trabajas? Actualmente, acabo de ser recién contratada, cheers for me, o sea, guay for me, en, de dinamizadora sociocultural. Y me van a dar un curso de formación sobre cómo ser una isa hija dinamizadora comunitaria o sea y eso que es lo... porque yo no lo sé hombre suena por el la última, o... <risa> la última vez te dije que estaba interesada en sí. el marketing lo que no te expliqué ah, es que si la última vez secretos, me dijiste venga pero díselo pero díselo a la audiencia no me lo digas es a mí. Que el tribo. sueño de mi vida es ser AR en un sello discográfico o sea sabéis la gente que consigue a los cantantes que luego escucháis en la radio y decís esta gente canta de puta mierda pero le seguís escuchando bueno, y el trabajo eh... pues yo quiero hacer eso, ese es claro. el sueño de mi vida oye, okay. oye escucha y el trabajo actual cómo es? y Entonces, el trabajo este actual dinamizador... yo tengo que conseguir ¿Cómo o sea, has dicho, como que se llama dinamizador? dinamizadora y comunitario pero yo me voy a especializar más en cultura voy a y qué es lo, de lo que de qué va un poco ese trabajo un poco pues, para, digo para que la audiencia lo sepa y yo la también la gente que por ejemplo hace las fiestas del pueblo organiza cosas es como si yo no, no sé poner, poner ladrillos, ladrillos y me, y me pongo. pongo. Pues hay que ponerse. Yo personalmente, Luis de Prilén se pondría. Aprende. no lo sé. Aprendes a poner ladrillos. ¿Qué, ¿Qué tú pasa? Si pues poner ladrillos, a poner ladrillos. Aprendes, y le digo al entrevistador señor, no se pone ladrillos. En la semana que viene vengo y se los pongo. Yo lo aprendo. ese pues este es el consejo del día, ¿eh? También, pero no. Si te no quieres aprender a hacer ladrillos, hay que poner ladrillos. Y si se, no, se, se pues, y eso ah, no pues quita, seguimos, y eso no quita con seguir buscando otras cosas que nos gusten más ¿eh? pero venga cuéntanos sí. lo del dinamizador eso, los que hacen las fiestas del pueblo, los que están trabajando en servicios sociales organizando como pequeñas reuniones para ayudar a, la, a que la gente se conozca, los dinamizadores culturales, hacemos muchas pero cosas pero no eso, somos... eso es solo para fiestas o es también para... no, no, durante todo el año estamos todo el día de fiestas, las fiestas molan, vale, yo soy súper pro de las fiestas pero durante todo el año se sigue, por ejemplo, creando asociaciones, asociaciones de madres, de mujeres, de hombres castigados, y se trabaja con ellos, con esas aso ¿Y asociaciones. Eso, eso, ¿Y esa, esa qué empresa lo lleva, no, eso es el ayuntamiento? No, eso es el ayuntamiento. Ah. Eso es el gobierno el que lo lleva. Cada ayuntamiento tiene sus concejalías, ya lo sabéis, los que estáis metidos claro. en política, y en cada concejalía pues se hace una cosa u otra, pero lo nuestro es planear y pensar actividades. No, no es mi primer día en Periscope. Es planear y pensar actividades para, pues eso, para desarrollar y para una mayor para dinamización sociocultural, ¿no? no es es que, que es eso. Pues nada, mira, otra pregunta a la audiencia, eh, pero si es que nadie ayuda a nadie y menos a su propio país. Yo es que... Yo soy muy patriota, o sea, no soy nacionalista, pero sí soy patriota y España me ha dado mucho, así que... Y siempre ayudas a tu vecino, siempre hay alguien, yo no creo en eso Hombre, si yo no creo es... que hay que ayudar a, a quien sea Es lo mismo Ya no a tu país, a tu vecino, como tú bien a No, y de una manera sí u otra se puede, vamos Por ejemplo, hay un tema que a mí me gustaría tocar un día, que es el de los jefes claro que si no importa que no sepa hacer algo vale la voluntad y la actitud eso es lo que os quería decir joder perdón <risa> perdón pillando. la audiencia perdón se, mue me y se mueven las cámaras muy bien lo pillando, eh, lo pero lo pillando. pilla mejor que lo ha expresado muy bien exacto pues sí, lo que cuenta es la, voluntad, actitud, y la, la voluntad y la actitud le decís sale entrevistado de eso. pues nos quedamos con eso si quieres decir algo más dilo y ya terminamos la misión bueno, pues nada, ha sido un placer de verdad, suscribíos apuntados y tal y si os ha gustado comentar algo, por favor. Vale. ¿Sabes? Y terminemos. Y estamos hablando ya de política en Periscope. Nada <risa> de, de la política laboral, no hablamos, claro. a mí pero la política no me gusta. Bueno, así que nada, ha pues, sido un placer. Un saludo, amigos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.